¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz para Navidad! Ustedes y... Vamos a ir al Costco ahora, vamos a comprar las cosas para hacer la cena. Necesito saber qué tipo de pollo tú quieres comer porque estamos acá en Deciso con Seba que quiere, que quiere la jalita de pollo y yo pensé que tú querías otro tipo de pollo, así que no sé. No sé si quieres la pechuga, el... espera, no sé. Los tutos. Como se pueden dar cuenta Nalu, una vez más Va a llegar tarde ¡Hola! Dos... <ríe> ¡Hola, hola, hola, hola! <ríe> y la estamos esperando acá Estamos en casa de Clau y de Jason Que muy amablemente nos convidaron A, a una cena prenavideña. Les queremos mostrar el árbol, es Otra cosa ¡Ay! ¡Miren! Eso, pues, eh, ahí está el árbol. Eh, esto es lo más navideño que he visto en los últimos 20 años de mi vida. Eh, y eso, pues, eh, va a ser una Navidad especial. Yo creo que todos saben más o menos por qué. Jason está preparando algo para comer, súper rico y súper fancy también, hay que decirlo, pero Pero rico y fancy. Y la Clau está allá viéndome eh, hablar como idiota, yo aquí en mi celular. Estoy hablando a la y tampoco apuesto que todavía no responde. Pechuga de pollo, ¿quiere? Pechuga de pollo. Eh, oye, ¿todavía tenía el, el, el cookie? Sí. Lo voy a hacer el... Porque la última vez que estuve acá, dejé a mi hijo acá, abandonado. Y apareció en, en un video de la Clau. ¡Hola! Seba, always, so, so, always so thank you for coming. No, thank you you two inviting me, y por hacer comida muy rica. No, no hoy día no está haciendo un eh, steak muy fancy y rico. Así que muchas gracias, Mr. Jason. Always welcome. Te va a tu hijo. Hoy oh, mi hijo ha llegado. Muchas gracias. <risa> muchas gracias por dejarlo ahí. Tuve muchos comentarios. Sí, eh, <risa> este este monito fue más visto que mi propio canal de YouTube. <risa> así que este bonito ahora es más famoso que todo mi canal de YouTube. Junto, no, no importa. No, y lo dejé aquí porque fue, fue, fue así como: Oye, se va a dejar, No sé si se dará cuenta. Al final, ¿te diste cuenta que estaba ahí? ¿O fue como oh, lo de áfilo? Ah, sí me di cuenta, po, pero después de grabar. <risa> Puta, perdón. <risa> <risa> Yo te... no, pero... Se veía bonito. Bueno, les quiero contar de que me perdí de todo el mundo Llevo como una hora dando vuelta en este supermercado Porque cada uno está buscando cosas diferentes Yo me estoy aprovechando de llevar carne para mi casa Porque yo no tengo membresía, así que se la voy a pedir a la Clau Para que poder comprar con su membresía Estoy buscando salsa y champiñones Para comer con la carnecita Pero no he encontrado, así que no sé lo que voy a hacer Parece que no hay La Nalu está esperando los pollos rostizados Y la Clau está ahí con Jason eh, con las papas, así que <laughs> miren el carro, Dios mío santo. Esto es más comida que carro, así que ay, ay. Wow, it's really hot. <tose> estoy haciendo una de estas papitas como para poner en el horno. Entonces, para que el café, o sea, el café, para que la mantequilla y la... el queso se derrita y que, como y todo el juguito, acá dentro. Eh, concentrado, le vamos a poner un poquito de orégano Orégano, también. real orégano No chingar, chingar Real orégano Me Tengo... encanta Y quedó nuestra mesa Listita, listita, listita Ahí si se fijan, está el pollo que hicimos La carne hecha por Jason dice hice estas papitas al horno Envueltas, el puré de papas de Nalú, Las verduras cocidas de eh, Clau Y aquí está toda nuestra mesita. Yes, of course I love that ¿Estás hmm. like música de Navidad. It's like, it's like uh, no, I know I. Yeah <laughs> I want to see your reaction a la papita Okay, so, who did this? Eh, Seba. we all did oh, okay it's Seba kind had of... the idea Kind of, it's my first time trying this kind of homemade papa. Provechito. with this. So good, yeah, good. And then cut and. I know, <laughs> no, it's really good. <laughs> Delicious. We're ketchup. Ketchup. Okay. A Oh. Really this is good. my favorite. I oh. ah, really. It was really difficult to buy this under the $20. Oh, we, we need to respect the $20? Yeah. yeah. No? no. Oh, okay. <laughs> I mean, I passed like over a few dollars, but oh, I want uh, oh, I yeah. want you to try that all. Oh. Yeah, Viene que voy have to reveal who quién Personal question: uh, make it Oh, you so much. So, nice. nice. so that's it. it Acabamos de hacer la entrega del de, amigo secreto acá. Y ahora, eh, está, pues, bueno, pueden ver que está la chimenea. La que me regaló una taza de cookie muy linda que se la puede mostrar. Una taza como de té café. Y arriba tiene como este cosito para poner. Entonces es súper linda, es súper linda. Y amo el detalle que lo tengo ahí. Así que me regaló esta tacita. Y también me regaló un cepillo de dientes con el concepto de chonco. They don't come my phone, they'll be of Oh, <laughs> my acá este video, espero que les haya gustado mucho Quiero de corazón, de verdad, desearles Una muy feliz navidad, sé que Es una navidad diferente para todos nosotros No estamos acostumbrados A todo esto que está pasando, sé que de alguna U otra forma, eh, todos nosotros Vamos a aprender en el, en, en el Fondo de toda la lección de este año Sé que, como ya lo dije, fue un poco hueviado Pero, somos todos felices Y yo soy muy feliz de estar aquí con mis amigos Que los quiero mucho, y eso pues Feliz navidad para todos, para navidad! ustedes y eso ha sido una navidad acá en Corea con amigos, con mi familia. Ah, mi familia. Así que eso, los quiero mucho. Merry, Ta -ta. Christmas. Merry Christmas, guys. Los quiero mucho. Bye, bye.